Saludos, ya estamos aquí en on Games y simplemente quería decirles que esta semana pasada eh, del 29 al... Uh, ¿qué sería? el 20 de abril se llevó a cabo una, un sorteo para los jugadores que pues precisamente jugaran en esas fechas entre el martes y el sábado de abril, de la última semana de abril pasada y pues si estaban sorteando entre 100.000 mil y 400 mil créditos Este de los cuales pues yo no me imaginé que fuera a ganar pues 500 mil créditos Yo no sé si es que sortearon más o si es que yo leí mal y eran 50 mil y este a mí me parece excelente Me ayudó bastante no, este, le saqué el screenshot y tampoco le saqué video ese mismo día, que fue el sábado que los gané, que cuando entro, puta, wow, dice, has ganado 500 mil créditos, 500 mil dólares, no me acuerdo cómo decía. Y pues aquí se los muestro, ahí están, 728 mil créditos que tengo. Eh, de esos 700, obviamente son 500.000 mil los que me subieron Yo más tenía como 300.000 mil, de los cuales pues ya me gasté como 100.000 mil Y pues no pude hacer realizar el video eh, en el tiempo debido el, Es decir, el sábado pasado Hoy es lunes Uy, este, oh, hijo de su madre Porque este, se me descompuso el clima Así como lo oyen, se descompuso el maldito clima y no me arriesgué, no me arriesgué a, a hacer toda una partida que se sobrecalienta la máquina. Y pues, este, sí me gasté los, los 100 mil créditos hoy, hoy que empecé a jugar. Porque quería, quería estar en una sala pública, pero pues lamentablemente... No este, no se dio el caso todavía hasta ahorita De que ya por fin estoy en una sala pública solo Jugando solo para hacer misiones CEO ¿Cómo se logra esto? Bueno, eh, esto lo voy a decir en otro video En el cómo este, bloquear los puertos A veces tarda hasta una o dos horas El que logre salirte de la partida Este de la partida pública y quedarte tú solo en esa partida pública a veces así tarda, ¿eh? porque Rockstar tiene muchísimos puertos pero son unos puertos específicos los cuales que vas a bloquear pero pues de eso vamos a hablar en otro en otro video y pues ahorita Rockstar está este, dando varios, este, varias ofertas entre ellos ese sorteo que ya pasó y que pues afortunadamente Salí ganador y se lo agradezco bastante a Rockstar. Bueno, cambiaría eso porque banearon a todos los hackers. Así se los digo. Yo preferiría que hubieran baneado a todos los hackers que hubieran metido algún tipo de battle lie, o sea, de software anti-cheating, anti-hacking, anti-hackeo. Eh, porque la verdad es que las partidas en público se tornan muy pesadas con toda esa bola de hackers, mierdas. Eh, que no nada más son hackers de dinero y que de hecho ya eh, intenté hablarlo otra vez en un video sobre eso, lamentablemente no lo pude eh, grabar bien porque lo estaba grabando tanto en YouTube, en Facebook y en Twitch al mismo tiempo, mediante tres programas obviamente de, de grabación al mismo tiempo y nada más en Twitch se grabó una parte y mal, muy mal. Este, y en YouTube quedó grabado también una parte nada más de 3 minutos que está corteteada Y pues estaba hablando precisamente de que los hackers de dinero son los únicos hackers buenos realmente que hay en el pinche GTA Porque son los que te dan dinero, al menos a mí no me han dado ningún pinche dinero Porque no me he encontrado ningún pinche hacker de dinero buena onda, ¿no? Porque hasta eso, hay cabrones hackers... Que hackean el dinero pero no te dan ni madre, ¿no? Se, nada más se lo que quedan ellos solos, de su puta madre. Y están todos los demás hackers que son los hackers que te ponen bombas hasta matarte, ¿sí? Que, que, que te pueden matar desde, desde cualquier locación, simplemente te hackean a ti, tu personaje y te matan. Creo que de eso ya hice un video, incluso este... Ahí, y se lo hice un video. Ahí está, que salgo volando Y nada más a mí, a todos los que estaban ahí Hay otros hackers que, que Teletransportan a, los, a todos los personajes A todos los jugadores Los hacen bolita y los hacen explotar Hay otros hackers que utilizan They ¿Qué got ¿Por qué estoy If en...? Cállate ¿Por qué estoy en la azotea Y le pedí esa en la azotea? No mames. qué pendejo entonces si ya estoy en la azote pues vamos a pedir de una vez el Merryweather, vamos a pedir un helicóptero y pues así así así con los con los pinches hackers pero pues por fin algo bueno se dio con Rockstar y yo sinceramente compraría las tarjetas tiburón pues me compraría varios millones no y, y, y listo Ahí no lo maté. Pero pues lamentablemente... Lamentablemente no lo voy a hacer. Porque todavía sigue habiendo mucho hacker. Rockstar como que le vale un pepino. Le vale gorro. Voy a matar a este... Esta es la forma de cómo obtener un helicóptero. Listo, ya lo tengo para mí solito. Es, es más rápido que, que ese güey Ese güey te lleva muy lento En el helicóptero es muy, No sé, son NPC muy pendejas Y pues les está hablando de los pinches hackers Que no, los, no solucionan todavía eso Han pasado tantos años Y Rockstar parece ser que ya le vale ver Pero pues las ofertas Están chidas Ahorita las ofertas en almacenes Obviamente con créditos del juego No, no con no con dinero real, este parece ser que hay 50% de descuento en los almacenes y este y también ahorita acaban de dar un huevo de Pascua, eh, que creo que ya se retrasaron, este, pues a mí me parece excelente porque te cobran 25 mil dólares por obtener ese huevo de Pascua y tú lo vendes ya en 150 mil créditos o dólares, como quieran llamar. Es excelente. Es una de las tantas ofertas que ahorita hay en Rockstar en GTA Online. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Y pues básicamente eso era lo que quería decirles, darles un agradecimiento a Rockstar por esos 500 mil dólares que no, cual, no tan fácilmente te los ganas, así de la nada. Y pues eso es todo, y nos vemos en otro video. Gracias por verlo y suscríbanse, y espero sus comentarios, me gustaría saber qué cosa les gustaría ver. Y nos vemos.